como nacional. Vamos a ver, ya tenemos a Yoseli aquí. Vamos a conectarnos con ella. Eh, aquí la tenemos. Hola Yoseli, ¿cómo estás? Vamos a ver si el señor director me la puede. Hola, Yoseli, ¿cómo está? Buen día. Sí, sí, se sí puede poner el celular de forma. Exactamente, ahora sí. Ok, vamos a ver, señor director, si, eh, dame un segundito, vamos a ver, señor director, si tenemos la imagen aquí. Ok, ahí está Yoseli. Eh, ¿Qué? ¿Tengo que mutearlo? Ok, ahí está muteado el micrófono mío de Zoom. Ok, Yoseli, buenos días, ¿cómo estás? Si me ves que te estoy hablando al revés, es porque entonces tú vas a entrar en. Buenos días. Pero ya no me escucha. ¿Tú me escuchas, Jocely? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Y ahora, ¿me escucha? Van a tener que tener los micrófonos abiertos, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos, señor director? Y ahora, ¿me escucha? Y sí, ahora sí te escuchan, ¿Cómo hacer. ¿Cómo hacer? ¿Tú, tú, ¿tú, ¿Tú tienes el televisor, tienes televisor en tu casa? En tu casa, casa tú, tienes ¿Tú tienes el canal, el canal 10, 10 colocado? colocado. Eh, no, ahora mismo no. Bueno, vamos a hacerlo entre, eh, eh, eh, vamos a hacerlo entre, entre Muteo, Muteo y no. Y no. Eh, eh, ya, eh, formalmente, ya, formalmente, buenos formalmente, días, ¿cómo, día, cómo estás? Eh, eh, y qué bueno, y qué qué bueno conectarnos contigo, contigo vía, vía, vía, Zoom. vía Zoom. Muchas gracias, Roberto Neri, siempre tú tienes la la delicadeza de abrir el espacio, tu espacio, tu canal a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, quien en esta mañana estoy yo representando dicha institución. Eh, eh, háblame háblame de, de, de, de, cómo de cómo va a ser, va a ser el tema el de, tema de, la, de la, apertura, las reaperturas de rehabilitación, mucha gente eh, eh, necesita este ¿no? servicio, servicio y, que y que por medio, por medio de, esta de esta crisis, de esta crisis eh, eh, eh, de, eh, de, salud, ...de salud con, con el coronavirus... El coronavirus. Eh, eh, antes, ha, tenido ha tenido la limitación, la limitación que no podemos el servicio de, de, de, de, la, de la Asociación social de la Asociación Rehabilitación. Rehabilitación. Mira, hay muchos tratamientos que con esta situación que ha traído el COVID-19... Han paralizado, se han paralizado y esto también perjudica de una forma directa a todos nuestros usuarios. Incluso por el estrés se dan muchos ataques, mucha ACV. Y las ACV tienen que, se que ser cumplir. tratadas por lo menos en las primeras horas de haberte dado para tu poder corregirlas y que no te quedes con la parálisis eh, tal cual por el resto de tu vida. Entonces eh, tenemos muchos aspectos relevantes de salud que tenemos que tratar, terapias que continuar, aparte también de lo que implica la sostenibilidad financiera de la institución. En vista de que somos una ONG y trabajamos para ser sostenible, no para nosotros lucrarnos, pero esta sostenibilidad implica un compromiso con nuestros colaboradores a los cuales le hemos estado pagando desde que se se indicó el estado de emergencia sin percibir algunos ingresos. Ya este lunes 18, como parte de una política adoptada por la Junta Directiva Nacional de esta institución, se ha tomado la iniciativa de poder reabrir los servicios. Claro está, tenemos un protocolo de bioseguridad al cual nos vamos a adaptar. También vamos a estar trabajando en base al 50% de nuestra capacidad para mantener el distanciamiento, para mantener eh, todos los lineamientos y salvaguardar las vidas tanto de nuestros usuarios como de nuestros colaboradores. La semana pasada estuvimos con el apoyo de la Defensa Civil y de la Cruz Roja desinfectando el centro nordeste y ya para... Esta semana vamos a estar desinfectando eh, la filial San Francisco, que es la que queda próximo al Hospital San Vicente de Paul. Cabe también destacar, para que todo el mundo que está eh, viendo este programa ahora, pueda saber que en cuanto a la Escuela de Educación Especial, hemos seguido dando clases igual. Es decir, que nuestros profesores están trabajando vía herramientas tecnológicas desde sus casas con el apoyo de los padres, que quiero destacar la labor encomiable que están haciendo estos padres para mantener activos a sus hijos en sus casas, eh, cumpliendo con todas las tareas que se le han encomendado. Eh, yo se le, yo se le excusan, excusan, que, que estoy... Que estoy... Tanta cosita. Mira, mira, una pregunta. Una pregunta. Eh, ¿Le van a dar servicio, servicio a, todas a todas las personas, personas o se, van, se a van a limitar por el, por tipo, el tipo de, de discapacidad? discapacidad? Porque sabemos, pues sabemos que, que una, una que más que otra, que otra eh, eh, o sea, o sea, hay personas, hay personas que, que quizás por su, por su misma discapacidad misma, no tienen no la, tiene no la facilidad de, de, de utilizar, utilizar algún tipo de, de protección, de protección eh, como la mascarilla, el etcétera, etc. Realmente hoy estoy trabajando con un plan, con un plan de acción, porque como te dije anteriormente, vamos a trabajar solamente al 50% de nuestra capacidad. Vamos a readecuar todas las áreas de atención, vamos a sacar los asientos para poner sillas con el distanciamiento y vamos a hacer un llamado a, todos, a nuestra cartera de clientes, o sea de usuarios, para ya conocemos su historial médico vamos a llamarle, vamos a, hacer, a agendarle las citas eh, correspondientes, y sí, vamos a tomar en cuenta todas esas medidas. Y una de las políticas que vamos a adoptar ahora es que en nuestro centro no vamos a recibir personas que no tengan mascarillas y que no tengan guantes. Y nos hemos adoptado de varios equipos, eh, por ejemplo, tenemos el tomador de temperatura, que lo vamos a tener en los dos centros, para también salvaguardar la seguridad de todos lo que se den cita al lugar. Hemos recibido y esperamos seguir recibiendo ayudas para contar con los insumos de protección de nuestro personal. Sabemos que el personal terapéutico y el médico trabaja directamente con el usuario y debe protegerse. Y estamos acudiendo a instituciones que que están apoyando, que están gestionando este tipo de insumo y de materiales para poder cumplir con la reapertura eh, de nuestro centro este lunes. ¿Hay, hay algún, algún, algún teléfono, teléfono ¿no? de, contacto de, contacto de contacto que las, que personas, las personas puedan, puedan eh, eh, llamar a una, una cita previa, previa desde, desde ya, desde ya, desde ya desde o a través o a de las través redes sociales? sociales eh, Lo pueden hacer que... a través de nuestra plataforma digital de las redes sociales. Tenemos ADR Nacional. Tienen eh, arroba lo pueden buscar en Instagram, arroba ADR Nacional, y ahí pueden especificar a qué sucursal eh, se refieren y en cuál sucursales que quieren tomar la cita. Bueno, pues... A partir del lunes, que ya estaremos en las instalaciones, pueden contactarnos a nuestros teléfonos locales. 809-588-2715. Bueno, pues, bueno, ahí, pues está, ahí está la información. Cualquier otra, otra, otro dato que quieras, que quieras añadir, añadir y aprovechar para todos para los, usuarios los usuarios de, de Reactivación es eh, eh, una, una, una información muy importante, muy importante y ojalá, y ojalá que, que ya que las ya personas, personas se, se comiencen, comiencen a organizar, a organizar porque, porque tenemos que, que adaptarnos a un nuevo sistema de vida del día a día. O sea, tenemos que adaptarnos y saber cómo convivir. Sí, realmente. Quiero hablarle a nuestros usuarios de rehabilitación que se han dirigido a nosotros, que nos han preguntado que cuando vamos a abrir, que necesitan sus terapias. Ya a partir del lunes 18 estaremos abiertos, ofreciendo nuestros servicios. Eh, como le dije anteriormente, vamos a estar tomando las medidas del lugar. También el horario va a ser de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Tienen que tomar eso muy en cuenta y vamos a tener abiertas las dos sucursales, la que queda en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández y la que se encuentra al lado del hospital, de 8 a 3 y media de la tarde. Y, en él, si por esas informaciones de rehabilitación, eh, ya esperemos que pronto eh, podamos traerte por aquí eh, en vivo. ¿Eh? Gracias. Eh, bueno, nosotros vamos a, a, a un corte, señor director. Pero eh, hay un video ahí que le acabo de, de, de, de enviar. A ver si me lo puede eh, colocar, señor director. Eh, un video del de, video de Omar y la Mara que tengo desde ayer y no hemos podido dar pie con bola. Eh, caramba, de, eh, eh, mándamelo un cargador, señor.